Voy a compartirles hoy un poquito de lo que es mi pasión. Cuando me preguntaron investigar, pues creo que lo que nos mueve es lo que nos hace investigar. Yo pues me gradué, hice ginecología, obstetricia y no me quedaba tranquila. Mi práctica no era lo que yo quería, no era lo que estaba buscando. Sentía que algo me faltaba y eso me hizo cuestionarme, investigar y es por eso pues que hoy estoy aquí. Entonces lo que yo les voy a compartir es algo que quiero que los prenda en pasión como me prende a mí así que vamos a comenzar vamos a hablar un poquito de la atención del parto basada en evidencia y así pues vamos a cambiar la manera de nacer y qué cuestionar pues bueno si ven estas imágenes usualmente es lo que estamos acostumbrados a ver en nuestros hospitales una mujer sola aislada separada de su bebé en un ambiente frío sin compañía y nos vamos habituando a ver esto como normal aquí una mujer pues bueno un Christeller maniobra que ya no se recomienda haciendo fuerza para sacar un bebé en un evento fisiológico en donde no debería decir de existir ni siquiera intervención alguna al momento de nacer y todo esto pues se va haciendo el ojo como que es normal como que es lo que tenemos que ver y así vamos aprendiendo pero no tiene pues ningún sentido y vamos viendo que al final pues todo para en esto una cesárea porque no nació porque no pudo porque no puja bien. Porque la señora no se deja, porque hizo las cosas mal ella. No, nosotros no. Nosotros siempre somos perfectos, hicimos todo bien. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Tiene algún riesgo? ¿Tiene beneficios? ¿Esto es lo mejor para ella? ¿De verdad le estamos ofreciendo the best of the best, lo mejor? Pues bueno, ahí está la evidencia. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo mejor. Entonces, lo que yo hablo no es porque yo me lo inventé, porque salió de mi corazón, porque tengo buenas intenciones con todas las mujeres, sino se empezaba a hablar desde hace mucho tiempo, desde los 50, pues ya la Mace, Carly y Le Boyer empezamos, empezaron a hablar en centrar la atención del parto en la mujer y o el bebé. Ya se empezaba a hablar sobre el miedo, sobre la tensión, sobre el dolor en el parto. Incluso ya se empezaba a hablar sobre limitar las intervenciones médicas innecesarias. También se centraba ya la maternidad en la familia, en constituir una atmósfera hogareña en el hospital, no un ambiente frío como en las imágenes que les demostré, en incitar la lactancia inmediata. Y ya se hablaba del acompañamiento, la famosa adula que todo el mundo me pregunta qué es, ya se empezaba a hablar desde los 50. Entonces todo cambia, esta imagen tiene completamente otro sentido. Vemos, siempre es un hospital, pero la mujer está en la posición que ella quiere, tiene una sonrisa, no tiene la cara de susto que tenía la otra paciente en la que le estaban haciendo un cristel, está acompañado por su pareja y el médico es un servidor, está únicamente atendiendo, ayudando a llevarle a la mamá a su bebé, todo en la misma habitación, no en un quirófano. Entonces, en 1985, pues, se empezó a hablar un poco más del tema en el Congreso Europeo de Medicina Perinatal, ya se estipuló que toda mujer tiene, independientemente de su cultura, un gran compromiso emocional con su parto y su gestación. Que el parto es un evento psicosomático por excelencia que involucra el cuerpo y la mente de la madre. No podemos verlo en separado. Viriendo pues ya con este pensamiento, la OMS empezó a publicar las guías prácticas para ayuda al parto normal. Entonces estipuló cuatro categorías en las que vimos. Primero. Prácticas que eran evidentemente útiles, prácticas que deberíamos estimular más, prácticas dañosas o completamente ineficaces y prácticas que debían ser eliminadas. Entonces, estas prácticas centraron todo en la mujer como protagonista. No las voy a mencionar a detalle porque podríamos perder un poquito de tiempo y no tengo mucho tiempo. Y todos nos centramos pues, en favorecer un evento fisiológico. Y limitar pues, nuestra tasa de cesáreas, que estamos muy lejos de cumplir ese 10 a 15%. Importante, todas estas prácticas que ahora muchas mujeres conocen y que los que desconocemos somos nosotros los médicos, son inherentes a todos los miembros del equipo de salud. Yo tengo que saber, yo, el pediatra, el anestesiólogo, la enfermera, quien te atiende en la puerta, todos tenemos que estar familiarizados con las mismas. Entonces, en base a esto, varias organizaciones se unieron, la UNICEF, la OPS, la OMS, y empezamos a hablar un poquito más sobre respetar el parto. Ellos se dedican, pues, por lo menos una semana al año a hablar de algún tema, el limitar las episiotomías, la libertad de movimiento, la ingesta de líquidos, tema a tema, pues vamos involucrando más y cambiando, pues, malas prácticas o malos hábitos. Entonces, si estamos hablando hace tantos años, 1985, mi edad, eh, que el ideal es disminuir nuestra tasa de cesáreas a 10 a un 15 y si sabemos que el 80 de nuestros embarazos son de bajos riesgos entonces por qué 90 de nuestros partos son cesáreas realmente todas se complican más realmente la mujer ya no puede parir pues no hace mucho sentido porque el de esto pues fácil empezamos a hacer prácticas nosotros los médicos para iniciar el trabajo de parto, para acelerar el trabajo de parto, para que dure menos, para que termine más rápido, para regularlo, para controlarlo, si tiene contracciones regulares, si el corazón va bien. Estamos tratando de controlar un proceso fisiológico tan inherente como que el cualquier otro proceso fisiológico del cuerpo. Entonces, los resultados eran para mejorar, para tener beneficios en la mamá y bebé y pues esto no está funcionando. La medicalización del parto está limitando y debilitando la capacidad de la mujer de dar a luz y afecta pues de manera negativa su experiencia de parto. Y si hablo de experiencia de parto negativa, ¿qué es una experiencia de parto positiva? O sea, existe una experiencia de parto positiva, pues es toda aquella experiencia de parto que supera o cumple con las creencias o las expectativas que tiene la mujer según su nivel sociocultural antropológico para el momento del parto esto incluye pues dar a luz a un bebé sano en un ambiente seguro con un punto de vista clínico psicológico contar con el apoyo práctico y emocional continuo es decir estar acompañada en todo momento en el nacimiento no tiene por qué estar sola estar asistida por personal amable y que tenga las competencias técnicas para intervenir cuando sea necesario entonces pues aquí este circulito pues nos limita algunas de las recomendaciones esenciales porque pueden haber más para confortar y hacer que el parto fisiológico pues se produzca de manera natural. Vamos a mencionarlas más adelante. Entonces, ¿qué cambiar? Uf, tenemos mucho que cambiar. Primero, conocer el proceso fisiológico normal, integral. Pues en el hospital nos enseñan que uno más uno es dos y que la dilatación tiene que avanzar en cierto comportamiento. Vamos muy pautados a protocolos, reglas, pero tenemos que integrar todo, el ambiente, la atención, el ámbito sociocultural de la paciente, el antecedente en partos previos, si hay antecedente de abuso, quién la acompaña, quién está deseando que esté en su parto. Muchas veces está rodeada de mil médicos, estudiantes, ella no quisiera a nadie, le preguntamos la mayoría de veces nunca. Y entonces, si conocemos el parto fisiológico normal, pues vamos a limitar las intervenciones innecesarias. Esta evidencia que hoy les traigo, pues se sugiere para mujeres que están en trabajo de parto y en labor de parto, en un trabajo de parto espontáneo a término y que sean mujeres de bajos riesgos, aunque ¿okay? Debe adecuarse a los deseos de la mujer. Entonces vamos a empezar a desmitificar, es mi parte preferida. Empezamos, la famosa pelvimetría, el medir la pelvis, ¿será que un niño pasa por ahí? Pues desde hace mucho tiempo sabemos que la pelvis es móvil, el eh, rombo de Michael se abre, la sínfisis del pubis se mueve, la pelvis tiene diferentes ángulos según su posición, entonces esta es una de las que se va. La pelvimetría no se recomienda, la única manera de probar la pelvis es pues, una prueba de parto. La fase latente. ¿Cuándo empieza el trabajo de parto? Pues podemos pasar mucho tiempo con contracciones que no causen mayor dilatación en el cérvix Y pues el diagnóstico incorrecto nos hace tomar decisiones incorrectas. Si ingresamos una paciente con un 2, 3 de dilatación que esté horas en trabajo de parto, va a llegar el momento en el que tú te desesperes. La paciente se desespere y por favor, doctor, haga lo que sea y sáqueme este bebé. No queremos eso. Entonces debemos hacer el diagnóstico correcto. Datos actuales, pues nos sugieren que el tratamiento expectante, o sea, no ingresar a un área de atención de parto hasta que estemos más o menos entre los 4 a 6 centímetros de dilatación. Vuelvo a lo mismo, trabajo fisiológico normal. Cambiamos lo que alguna vez aprendimos, la famosa curva de Friedman. Friedman, pues, como se recordarán, un centímetro hora, 1.5 centímetros horas en multíparas y nulíparas, pues esto va cambiando, la curva de Sang la podemos ver más clara en este cuadrante pues pueden ver una nulípara el 95% en una dilatación de 4 a 5 puede que nos lleve en el 95% 6.4 horas en cambiar un centímetro, cuando avanzamos pues ya una fase activa puede que sean incluso 3 horas ya en 9 a 10 centímetros 1.8 horas de centímetro a centímetro, y en una multípara incluso menos de una hora entre centímetro. Hace mucho sentido. Movilidad y posición de parto. Estamos acostumbradas a una posición de litotomía, piernas arriba, sobre su espalda, pues no hay posición que evidencie, eh, no hay evidencia que nos diga cuál posición es la mejor. La mejor posición, pues es la que la paciente elija. Lo que sí sabemos es que la posición eh, supina afecta a lo que conocemos como el efecto de poseiro. Estamos haciendo un efecto sobre la vena cava y la aorta, lo que va a causar más hipotensión y más desaceleraciones en el feto. Algunas de las posiciones, para que vayan acostumbrando su ojo, esto es lo que debiéramos de ver en un trabajo de parto normal. Acostumbrarnos también a ver la, la paciente misma está adquiriendo una posición asimétrica, está tocando, está siendo partícipe en la atención de su parto, está acompañada por personas de su elección. Tactos vaginales, wow, ¿de qué me sirve un tacto vaginal? Información, yo quiero saber cómo está el cervix. ¿De qué me sirve a mí hacer un tacto vaginal si yo no veo ninguna clínica de actividad de trabajo de parto? No voy a obtener ninguna información. Entonces, la evidencia nos dice que tactos vaginales cada cuatro horas, no más. Y si necesitamos información, pues haremos un tacto vaginal. Hidratación e ingesta. No es necesario que todas las pacientes que ingresen en trabajo de parto espontáneo tengan una canalización. La mujer es muy hábil, aún puede comer, aún puede tomar y está... Es muy indicado que se cumplan sus requerimientos de líquidos por vía oral, incluso durante el trabajo de parto activo. Acompañamiento, pues más que probado. Los cuidados uno a uno, ya sea por enfermería, por una dula, por una persona de la elección de la paciente, están asociados a mejoría en los resultados en el trabajo de parto. Podemos ver que disminuye los bajos apgars al minuto, disminuye la duración de la labor de parto, los ingresos a intensivo neonatal, menos uso de analgesia y oxitóxicos. Así que esta sí es una intervención que tenemos que optar. Como la ven aquí, una mujer sostenida, acompañada, acompañada por su pareja y pues hay más eh, personal médico, pero únicamente están a la expectativa del parto, en la posición y en la comodidad que elija la paciente. Auscutación y monitoreo materno-fetal. Pues bueno, esto fue hecho pues, siempre para favorecer. ¿Qué es mejor? Pues de usar el Doppler, usar el monitor. Pues si lo que queríamos era reducir la incidencia de muerte perinatal y parálisis cerebral, pues hemos visto que no hay diferencia en mujeres de bajo riesgo utilizando uno o el otro lo que sí vemos es que el monitoreo materno fetal pues va a aumentar nuestra tasa de cesáreas, va a hacer que tengamos más partos instrumentales, ya sea con forceps o vacuums, disminuye el riesgo de convulsiones neonatales, pero no hay diferencias significativas en las tasas de muerte eh, eh, perinatal y parálisis cerebral. Por consiguiente, lo que se recomienda es que se entrene al staff para que puedan optar a escuchar la frecuencia fetal por Doppler. Esto favorece que la mujer esté tranquila, que adopte la posición que tiene, que perciba que está más cómoda en su labor de parto. Amniotomía. ¿Nos sirve de algo romper la fuente antes de tiempo? ¿Va a acelerar el trabajo de parto? ¿Nos va a dar alguna información? Pues no, no hay diferencia. Ni acorta la duración del trabajo de parto, ni reduce el índice de cesáreas, ni aumenta la satisfacción materna, ni reduce los APGARs bajos. Entonces, por consiguiente, no se recomienda la amniotomía de rutina. Oxitocina, y mucho peor si la hacemos juntas, oxitocina más amniotomía. Eso sí está claramente demostrado, que lo que va a hacer pues, es hiperestimular el útero, causando asfixia perinatal, ruptura uterina y más intervenciones, probablemente, si vamos a parar en una cesárea. Esto ha sido ampliamente utilizado pues con el fin de acortar que, que su parto sea rápido. Yo le ayudo con oxitocina. No te está pidiendo ayuda, te está pidiendo únicamente que le atiendas un parto. Entonces, la evidencia eh, pues se remite a usar el, el uso de oxitocina deliberado para todos los partos. Manejo del dolor. Pues manejo del dolor, casi siempre solo hablamos de epidural. Tenemos técnicas no farmacológicas. La inmersión en agua, usar agua caliente es algo que está claramente comprobado más en fase latente para disminuir las calificaciones de dolor. La educación perinatal, una paciente que conoce, que tiene información, que conoce la fisiología del parto, que sabe qué posturas optar, que sabe qué es mejor para que inicie, para que se mantenga, para liberar oxitocina, pues va a ser una paciente que tenga mucho mayor control durante el trabajo de parto. El TENS, el TENS también es una opción que puede ser utilizada para disminuir la percepción de dolor. La aromaterapia y la de analgesia también tienen cierta evidencia que pueden ayudar al manejo del dolor. Analgesia, pues la analgesia sí es el único método de realmente demostrado que es el más eficaz para el alivio del dolor. Eh, pues este se ha visto que no causa cambios ni en la mamá ni en el bebé, así que puede, hacer, puede usarse a elección de la mamá. No se recomienda tampoco pues para prevenir que el parto se prolongue, no es algo preventivo, es algo a la elección de la madre. Como sabemos puede tener efectos secundarios, entre ellos hipotensión, prolongar el periodo del parto, un 12% de las mujeres con una epidural harán una distosia y pues aumenta la necesidad de parto instrumentado. El pujo, conocemos, yo le enseño a pujar, puje, largo, fuerte, mantenga el aire, haga un valsalva pues realmente no hay diferencia entre indicar hacer un pujo o no. Así que los esfuerzos de pujo, lo recomendado es que sean lo más fisiológico posible, como el ir al baño, habrá una necesidad inherente de hacer un pujo sin ninguna dirección, ya sea donde la paciente pues quiera hacerlo. La episiotomía. Episiotomía, pues la episiotomía es un corte dirigido, un corte dirigido que se empezó a hacer en 1920, cuando se trasladó pues, el parto de la casa al hospital, Siguieron decidieron hacerlo sin ninguna evidencia, ni seguridad, ni beneficio, solo realizar el corte. Pues se ha visto que el efecto de realizar una episiotomía de rutina es nulo. No hay ni prevención de desgarros perineales, no hay evidencia significativa que mejore la tonicidad del piso pélvico, no reduce ni acorta el periodo expulsivo, y no hay evidencia en la prevención de trauma fetal, incluyendo asfixia y hemorragia intraventricular. Nacimiento, el nacimiento se va ya un poquito de mis manos, eso ya es de la atención del pediatra, pero siempre nos incumbe, somos parte del equipo. En el nacimiento, pues las recomendaciones es el pinzamiento del cordón tardío, bebé nace, no hay prisa, no, bebé está bien, bebé va a agarrar color, va a agarrar tono en segundos, el cordón se debe dejar, incluso hay recomendaciones de 1 o 3 centímetros, hay prácticas incluso que hasta que el cordón deja de latir. Entonces, vamos despacio, no hay prisa, tenemos que tener paciencia. Las secreciones ya no se aspiran. Retrasar el baño, lo ideal no bañar a bebé, eso todo puede esperar, medir su cabeza, pesarlo. No hay que hacerlo inmediatamente, la hora de oro, estar piel con piel. Mamá y bebé son una diada, permanecen juntos. Tener a bebé en el pecho, piel a piel, pues favorece entre todo la termorregulación, la colonización por las bacterias de la madre y el inicio de la lactancia temprana. ¿Por qué los separamos a las cunas? Pues deberían existir únicamente para ciertos cuidados de bebés. Mamá y bebé no se separan, permanecen juntos. Parto vaginal o cesárea no nos cuesta nada, pueden estar juntos. Entonces, ¿qué cuestionar? Dejo mucho por cuestionar las prácticas actuales. Todo lo que yo mencioné, creo que nada de eso es lo que vemos actualmente. ¿Cuáles son las prácticas actuales en nuestros hospitales? ¿Cuáles son nuestros índices necesarias? ¿Qué tan cerca estamos de ese 10 a 15%? ¿Cuál es nuestra educación como profesionales y cómo nos están capacitando para poder cumplir con estas recomendaciones? ¿Cuál es la percepción y la valoración de la paciente ante la atención del parto? ¿Cuál es el impacto que tienen nuestras intervenciones en la salud emocional, en el posparto y en la lactancia de estas mujeres y estos bebés? ¿Cuál es el compromiso que nosotros tenemos para brindar un servicio de salud excel de excelencia? Estamos al servicio de estas pacientes y de estas familias. Y el trabajo en equipo. Yo no puedo sola. Necesito de gente que tenga el mismo pensamiento y esté dispuesta a servir, a escuchar a la paciente y a cumplir con lo que ella espera de nosotros. Estar dispuestos a reaprender y cambiar nuestras prácticas. Valoremos el nacimiento de una madre y de un bebé. Entonces, ¿qué cambiamos? Nuestras prácticas y nuestra percepción. Dejemos de ver el parto. En esta posición acostumbrémonos a dejar de pensar que tiene que ser atendido en un lugar estéril, con una mascarilla, una mujer aislada, con todo el personal médico dentro de la misma habitación y acostumbrémonos a este tipo de imágenes en donde hay una sonrisa, en donde estamos siendo pacientes, en donde la mujer está acompañada con quien elige. Hay agua, hay agua, podemos acostumbrarnos a otras opciones de atención de parto, se puede, todo se puede, solo tenemos que informarnos y saber pues nuestras limitaciones. El pensamiento tardía del cordón, papá está involucrado, mamá está involucrada, es su evento, no es nuestro evento como médicos, dejémoslos disfrutar, no es un parto más, es su parto. El acompañamiento está eligiendo, está optando la posición, está usando sus recursos de analgesia. Cambia todo a las primeras imágenes que les mostré. Sigue siendo un quirófano, sigue siendo un hospital. Es completamente otra postura y otra disposición del personal médico. Entonces, normalicemos el parto. Reconozcamos, pues, según la OMS, que cada mujer debe elegir el tipo de parto que desea, constituyendo de este modo devolver el protagonismo a la mujer. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a nuestra sección de preguntas y la primera dice así. ¿De dónde cree que nacen todas estas malas prácticas y por qué se siguen practicando? Eh, pues de donde nacen, más que todo de la medicalización. Nosotros pues como médicos lo que deseamos es ayudar y a veces metiendo eh, pues, nuestra mano, eh, metiendo medicamentos, creemos que estamos ayudando. Entonces creo que el desconocimiento y... Y en no reconocer bien nuestro rol porque creemos que ayudar es intervenir y a veces ayudar es solo apoyar, sostener, observar, tener paciencia y sostener a la mujer durante un trabajo de parto que no es corto. Eh, es una entrega que a veces manipulando queremos hacerla más corta, tal vez a nuestra conveniencia y no tanto de la paciente. Eh, atender un parto no son cinco minutos, eh, requiere de un equipo, como les digo, somos humanos, entonces eh, no podemos solos. Entonces si decidimos hacer esto, lo decidimos hacer con, por pasión y por entrega, porque no podemos acelerar un proceso de parto que no nos pertenece, sino le pertenece a la mujer. Ok, gracias, doctora. Pues creo que había mencionado que había, por ejemplo, ciertas maniobras que ya no se recomiendan, por ejemplo, Chris o otras, por ejemplo, actitudes que son nefastas para el bebé. ¿Cómo cree que se podrían cambiar las prácticas obsoletas de doctores que no se quieren actualizar? Wow, eh, eso requiere de mucha apertura. Yo creo que estos temas deberían, eh, pues, primero ser más hablados, y ya con evidencia, yo creo que es mucho más claro que deberían ser o protocolarizados o introducidos a todo el sistema médico, tanto público como privado. Eh, no, hay, no hay mayor límite porque es un límite actitudinal. Entonces, mientras ustedes, que son las nuevas generaciones, estén llevando esta nueva actitud de atención, de servicio, yo creo que vamos a empezar a cambiarlo. Yo creo que las mujeres ya están un poquito más en sentido y tienen más conocimiento y más poder que van a empezar a exigir, entonces no va a quedar más opción que empezar a ponernos en nuestro lugar y a brindar pues servicio con excelencia, el servicio que se merecen. Gracias doctora. Uh, estábamos también preguntando por ejemplo que bueno el parto claramente tiene que ser algo donde la, de donde la mamá esté cómoda, ¿Usted qué piensa del parto en casa? Pienso que es una opción. Eh, el parto en casa puede ser seguro, quien atiende partos en casa usualmente es una partera, las parteras pues son mujeres estudiadas, no solo mujeres, también pueden ser hombres, que han estudiado, que tienen una formación para la atención del parto, que también conocen sus límites y saben cuándo derivar, entonces sigue siendo una opción y quien elige dónde parir es la mujer, entonces... Eh, lo que nos queda a nosotros como médicos es apoyarlas y, y estar pues para lo que se va a necesitar. El, el, la atención del parto en casa pues puede ser la mayoría de veces es exitosa, pues también tiene planes B. En el plan B pues ya entramos nosotros como médicos a hacer intervenciones que en ese momento sí van a ser necesarias. Pues hablando también del parto en casa y conociendo que usted es una reconocida Dula, le quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué hace una dula y sustituye también, por ejemplo, al médico obstetricio? obstetricia? Eh, la dula, bueno, la dula eh, no en ningún momento sustituye al obstetra, al revés, debería de ser un apoyo, o sea, ella es eh, lo que fomenta la oxitocina natural, en vez de usarla artificial, lo que va a sostener a la mujer en el trabajo de parto. La dula no es un invento actual. Es algo que existía hace mucho tiempo. Antes vivíamos en comunidad y aquí en el parto tenías a la tía, a la abuela, las otras primas que habían parido y tenías quien te estaba, pues, conteniendo en ese momento. Entonces, el rol de la doula es completamente ajeno al rol y de una partera y de un obstetra. Entonces, no hace tactos, no de corazón, está haciendo otro tipo de cuidados pa para la mujer y para la familia. Doctora, ¿Qué, ¿qué se considera un embarazo, un embarazo de bajo riesgo? Eh, pues un embarazo de bajo riesgo, idealmente pues un embarazo a término, que no tiene ninguna otra comorbilidad antes del embarazo. O sea, mujeres pues que no sufrieron ninguna alteración, hipertensión, diabetes, preeclampsia, eh, que no tenemos algún diagnóstico perinatal de restricción de crecimiento, que todas las condiciones van en la normalidad de un Desarrollo normal de un embarazo. Uh -huh. Gracias, doctora. Como última pregunta, ¿usted en su práctica cree que sí se realizan estas prácticas beneficiosas en todos los hospitales? Obviamente no. <risa> eh, no, eh, es muy difícil. La verdad que es una lucha constante. Eh, por lo menos hay ciertos hospitales que son un poco más permisivos a tener estas prácticas más humanas y la verdad es que es un derecho a todas las mujeres, nosotros lo único que prestamos es un servicio, pero la mayoría de hospitales no lo realizan, son protocolos muy cerrados, muy estrictos, que toda mujer debe nacer, eh, perdón, eh, parir en un quirófano, en cierta posición y, y poco a poco, pues uno va introduciendo ciertos cambios, pero no, no es algo que está estipulado en todos los hospitales. Bueno doctora, muchísimas gracias, una excelente presentación, esperamos verla pronto. Muchísimo gusto. Un gusto.